Una vez más con nosotros en mi devocional diario Y pues bueno, como dice mi esposa siempre Viene algo importante, algo extraordinario que, que tiene que pasar aquí en este devocional Y vamos a continuar, vamos a continuar hoy Día 14 de mayo en el Santo Evangelio de Según San Juan Porque aquí nos dice lo siguiente En el capítulo 14, del verso 1 al 6 Ahí en la Reina Valera también Vamos a estar usando hoy también en La Reina Valera, 1960 Fíjate qué interesante Jesús es el camino al Padre Eso este es el tema Jesús el camino al Padre Y nos dice en el universo 1 Desde el capítulo 14 No se turbe vuestro corazón Creer en Dios Cree también en mí Dice Jesús Que no se turbe tu corazón O sea que no haya esa duda, esa desconfianza Esa inseguridad Cree en Dios Cree también en mí Hemos estado hablando algo de, del Señor Jesús en los anteriores Pero fíjate lo maravilloso que es para ser hijo de Dios como lo decíamos en el anterior Ahora, ¿cómo podemos estar con el Padre? Bueno, pues mira, dice en el verso 2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay Si así no fuera, yo os hubiera dicho Que se voy pues a preparar lugar para vosotros Fíjate cómo el Señor vino con todo un gran propósito Dios, como el Dios perfecto, sabe hacer las cosas perfectas. Y ahora nos muestra a lo que vino Jesús. A dejarnos una enseñanza. O entonces sea, dice, cree en Dios, pero también cree en mí. Y nos dice, y en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fueran, si yo se los hubiera dicho, entonces dice, pero voy a preparar lugar para ustedes. Él va a preparar ese lugar allá en el cielo para estar por la eternidad con Él. Pero necesitamos que Jesús sea el camino para el Padre. Porque si no, entonces tenemos un, quizás una religión, pero no esa relación y no ese camino. Entonces, no nos equivoquemos. Por eso dicen, dice, no se turbe su corazón. Crean en Dios, pero crean también en mí. No tanto en, en, en una religión en especial o en específico, sino en el mensaje de Dios a través de la palabra. Dice el verso 3. Y si me fuere y yo os prepararé el lugar, vendré otra vez Ah caray, aquí nos está diciendo que al venir, al irse Ahora está la promesa, vendré otra vez y, y, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy Vosotros también estés Entonces, fíjate lo maravilloso Y que mucha gente ignora esto Porque mucha gente lo ignora Porque no lo han aceptado, porque no lo han recibido Como hemos dicho en muchas ocasiones Tal vez sí tengan una religión pero no una relación directa con el Padre y con Jesús. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y pregunta, porque está hablando con los discípulos en ese momento, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le está diciendo a los mismos discípulos. Por eso para mucha gente esto es casi inconcebible. Fíjate lo que dice el verso 5. Y dijo Tomás, uno de los discípulos, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y aquí está la gran respuesta. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús se convierte en el camino. Pero también Jesús es la verdad y en Jesús está la vida. Y nadie, nadie va a poder ir al Padre. Sino es por medio de él, y Jesús está preparando esa morada para ti, para mí y para todos aquellos que nos atrevamos a creer en Jesús y que recibamos en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso, a mí no me gusta mucho hablar de religión, no, no me gusta hablar nada de religión, me gusta hablar de la relación que podemos tener con Dios a través de, de su hijo amado Cristo Jesús. Porque si la religión no nos enseña esto, entonces para qué queremos esa religión. Lo que tenemos que es tener la relación perfecta. Y el Señor nos ha dado la escritura. Nos ha dejado ese legado. Para que tú y yo podamos tomarlo como el legado de Dios para nuestra vida eterna. Por eso tenemos que ir a Él. Porque Él es el camino. Porque Él es la verdad. Y porque en Él está la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, a través de la oración. Tenemos que decirle, Señor, dame la sabiduría. Dame la fe. enséñame el camino porque yo quiero estar contigo por la eternidad. Oremos, Padre, le adoramos y le bendecimos en este momento. Gracias por los mensajes bíblicos, ese mensaje bíblico, Señor, que usted nos ha dejado en ese santo libro. Y decimos santo porque es su palabra, y su palabra es santa, y es la verdadera, y es donde yo encuentro la vida. Deme la capacidad, Padre Santo. Díselo también dame la capacidad de poder creer y que al aceptar a Jesús en mi vida y en mi corazón yo voy a tener derecho a cuando Él venga por su iglesia que yo sea parte de ir a esas mansiones celestiales Señor Jesús, ven a mi vida desde ya para que mi vida sea preparada para cuando tú regreses para la gloria del Padre en Cristo Jesús Amén, Amén, Amén Bendiciones mi amada y mi amado y yo espero que tú le recibas en tu corazón con toda verdad y con toda sinceridad y que hagas lo que la Escritura marca, ordena y enseña para la honra y la gloria del Padre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bendiciones.